Buongiorno cari amico, da Pablo, il giorno di oggi, che cosa faccio? Faccio un allenamento per saltare, fare un po' il salto verticale, spingere di più <ride> Mi raccomando, mira comando. prima ho fatto un video che l'ho fatto in palestra Questo oggi lo voy a fare così all'aria aperta, adesso sto aspettando che venga il sole Sto gravando oggi, 30 di dicembre, a tutti, un buon anno como dicen en Argentina, vamos a espacarla, vamos a romperla el próximo año con Tuto. Dar un saludo muy especial a Cristian Cuadro, a Nicola Bua y a Giuseppe Boruto. vía después con este ejercicio vamos a parlo, vamos a saltar este año, vamos a esquachar este, este ejercicio va a tutti sport, básquet, balabolo, calcio, tutti sport de exclusividad. Les consigo. La gente que vuole esquiachar, vuole saltar tanto, debemos trabajar tantísimo la gamba, meterle un poco de peso, peso, peso, un poco de potencia para poder spingar. Anche debemos hacer un buen stretching, stretching importantísimo. Tenemos que estar un poco solto, un poco libre, un poco, un poco, po', casi como una piuma suave. Anche debemos, debemos elaborar anche el abdomen, el abdomen, el abdomen cuando vamos a un abdomen siempre force, eh, fuerte fuerte fuerte y el rescaldamiento que no puede no puede mancar rescaldamiento con stretch. <ríe> ok vamos a iniciar vamos a iniciar eh. voy a hacer otro oh, oh, ejercicio voy a ayudar un poquito <ríe> mira comando mira comando voy a dar el máximo el máximo Ta, se inicia muy bien, muy bien, muy bien. Otro ejercicio que es importante hacer, guarda, para la saltabilidad. Saltar la corda, saltar la corda. En nuestro primer ejercicio que ya hemos hecho en el primer video, escusa, eh, lo hemos hecho saltando solo con dos pies, con Ahora lo vamos a hacer con un solo pie. Podemos hacer esto al menos 15 eh, segundos, un minuto, luego cambiamos de gamba. Vamos a hacer esto, guarda. Con un solo pie. Solo pie. Esto te da un poquito de resistencia al porpacho, guarda. Al porpacho ta ta ta ta importantísimo importante tra amortiguar la caduta, dopo poi cambio, guarda ¿vale? tra, tra, tra Adesso, tú te due, dupe due te due, salto, salto en alto, salto en alto, salto en alto, tipo, tipo skipping, skipping, skipping, guarda, skipping, ¿vale? skip, ta, con uno, uno solo, uno Cambio Skipping, Skipping, Skipping, Skipping skip. Cuatro medios? Paso al otro ejercicio que es importantísimo Per saltar Un otro ejercicio bueno para hacer la gamba, el Mountain climber. El Mountain climber ayuda tanto con dañar un poco de potencia a la gamba Aunque a tu abdomen Podemos hacer un circuito de 4 de 1 minuto Cuesta, cuesta, cuesta ayuda tanto a la gamba Veloce, veloce! Ah! <ride> Abbiamo il prossimo esercizio, il prossimo, il prossimo! Eh, ok, queste, queste, queste, queste, più facile, queste più facile, va. è più facile, questo è più facile, va! più facili va! Alternato! Uno, tra, tra, di che su! Tra, tra, di nuovo! cambiamos cambio de ejercicio cambio de ejercicio se va al próximo al próximo todo para la gamba. <risa> mira comando Vuestro esto lo podéis hacer tres series de 15 saltos mira comando este, este ejercicio me piace tanto me piace tanto este ejercicio del de, squat y con este vamos a darle potencia para la gamba y aunque al glúteo qué vamos a hacer vamos a hacer squat con saltabilidad activada ayuda hermano. Tuve motivo de la caduta, tra, yu, tra, tra, tra, pues este ejercicio te ayuda tanto a guadañar un poder, potencia en la tua gamba, mira comando ah si va cambio de ejercicio enviamos al próximo ah Questa ah ah piace, ah gamba, gamba, piace. gamba, gamba, gamba, gamba, gamba, gamba, Sempre pele gamba. gamba, gamba. ah ah Ok, este ejercicio lo puedes hacer. Eh? Yo lo paso así un poco exótico. Tú lo puedes hacer eh? en campo de básquet o al muro donde, donde tú voy, donde tú voy. ¿Cuál es el ejercicio como es? Pico, pico muro, guarda. A tierra, ta, salto, salto, ta, a tierra, ta, ta, salto, ta, Forza de gamba, ta, ta, ta, ta. salto, quieto 3 okay. ah, se en ok, se siente la gamba, ¿no? Se siente, brucha, brucha, brucha, qué es lo que, fue lo empiar así, ¿sí? más potencia, cambio de ejercicio, cambio ok, nuestro próximo ejercicio, vamos a saltar un poco el Pues este ejercicio lo puedes hacer a casa si sí, a casa vete su, su, su, su tablo no, no, qué cosa digo, no voy a arruinar en un tablo en una casa lo puedes hacer en palestra o aunque al parco, en este momento me traigo al parco ahora cuando hacía una gradería panquita lo voy a hacer en vamos a hacer salto, puesto este ejercicio ayudan a, a darle fuerza y potencia a tu gamba así podré usar el salto muy vertical que voy a hacer, voy a hacer fare... 5, y hacer 10 saltos Tú lo puedes hacer acá, casa, mira cómo hallo Importante, amortiguar la caduta Vamos a iniciar con el más bajo y con el más alto Ok, me ayudo con las manos, va 1, amortiguo la caduta 2 3 5 Ahora, más alto, más più alto Ok, <risa> De nuevo. Va. Va. Va. Va. bien, Va. Va. Va. bien, bien, bien, Último. Vamos. Ok, perfecto. Pasamos al otro ejercicio. Que va a a guadañar saltabilidad. Ok. <ríe> este ejercicio de piace, este ejercicio de piace, este ejercicio un poco de rapididad. Un poco de agilidad. Este lo, lo consiglio, lo consiglio. Pero tutti sport. basket, parabolo, calcetto. Eh, tutti, tutti. Mira comando. Allora, Guarda. Siempre skipping inmenso, meso. Toda topo. Da. Skipping. Cambio. Da. Skipping. toco avanti, Skipping. Da. Skipping. Da. Da. Cambio. Cambio. Da. Cambio. Próximo ejercicio, cambio. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos llegando a este ejercicio que me piace tantísimo. Un ejercicio de abdomen, abdomen, abdomen. he este, hecho tres ejercicios que, que para mí no, muy fundamentales de pare. Esto te dan un poquito de ayudan a spingere cuando vas a hacer tu saltos verticales. Vamos a iniciar con, con la rotela. Quien no a la rotela, lo voy a hacer un alto Guarda. Esta es la postura. Guarda. Directo. Questa la rotella Due volte in più Ok ok ok <ride> La rotella Lo so che sono persone che sono più forte più allenata Vuole qualcosa più, più tosto, Più tosto Più duro Duro duro difficile Guardano queste Tra Da Vuoi accendere lentamente Guardalo guardalo qua Da Da Scendo Stando nuevamente, nuevamente, lo repito, lo repito, guarda ok importante el abdomen el abdomen para saltar ok, nuestro último ejercicio de abdomen, voy a ir por tanto del materazo, vamos a jugar un poco isométrico, guarda, 30 segundos Perfecto, ahora pasamos un próximo ejercicio Mira comando, importante elaborar es siempre el abdomen cuando Si volvemos saltar en tanto Mira comando, un abdomen fuerte nos ayuda a spingere. Y para terminar, este ejercicio me sembra un poquito fácil Pero aunque, aunque un poco difícil Este ejercicio es bueno para eh, fortalecer, para darle potencia a la gamba este ejercicio me piace tanto, me piace tanto. Es un poquito, sembra un poquito fácil, pero tú lo fai, tú lo fai a casa. Guarda, lo voy a hacer tres volte, tres volte, guarda. Due, tres, sale, tra, forza. Nuevamente, a ah, cambio, cambio, cambio. Due, tres, tra, nuevamente, nuevamente. <ríe> nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente. Pura potencia de gambe, gambe, gambe. 2, 3, ah, salvo. Tra. Forza, forza en el gambe, así tu seis siempre carico y tónico para espinchar en el salto, vale. Ayúdate con las manos. 1, 2, 3, tra. Ok, tra. Forza. Ok, perfecto, vamos a realizarlo, vamos a probar el salto Después poco esta teoría que falta, voy a hacer por último el salto Mira comando, tú lo puedes fare mira comando, yo probo Son dos años que no hago una schiacciata, voy a probar Mira comando, aunque tú lo puedes hacer ¡Fuísimas! ¡Así! Piano piano piano piano. Ultima volta, ultimo ultimo intento. Provo. Io ci provo, io ci provo. Le metto il cuore. Anche tu. Okay. Right. <risa> al que tú no puedes far. Mira, comando, fuiste más. A ti, habéis visto cuando lo vayas bravo abrir. <risa> y fratelo, guarda, frote. Yo, yo, ahí está. Eh. <risa> papá, papá, papá. Pa. Ok, Alejo, Alejo, está uno. Mira, comando. Constancia, dedicación. Lo voy a repetir nuevamente. No lo No lo puedo. Ok, no Ah he visto los ejercicios <risa> Ok, ok, ok Pertutis, un buen año Muy bene, muy bene Si te ha piaciuto con este video Seguirme, guarda, mira comando Fici más, actitud del año Activo ¡Pah! De cuore Pablo